mitas, ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy de lo mejorcísimo de la vida. Hoy traemos un caso. Mm, ah, estos casos a mí me llaman mucho la atención porque siento que ya son como demasiados y aunque ustedes consideren no ya está quemada la historia, eh, ya está quemado como el modo de hacer estos videos o oh, lo que ustedes gusten, se me hace muy extraño que esto esté aparece y aparece y aparece. Nos quieren decir algo porque las teorías conspiranoicas nos dicen que realmente las personas que manejan el mundo, pues que son los de alto rango, que bla, bla, bla, pues saben cosas que nosotros los mortales no sabemos. Entonces, pues que nos dan de repente este tipo de, ¿cómo se puede decir? Señales. Y pues que realmente es como esto va a pasar en el mundo. Entonces, bueno, puede ser una teoría. Eh, también dicen que, pues... Ya ven cuando salían muchos por ejemplo, películas que los Juegos del Hambre, um, de esta de que corren, ay no me acuerdo cómo se llama, que están como atrapados en un laberinto, Ama Amazing Runner, Amazing Runner, no. Estas películas que también son como parte de lo que va a ser nuestro futuro, entonces bueno, ustedes díganme en los comentarios si creen que eso es cierto o no. Pero en fin, hoy vamos a estar hablando de una cuenta llamada Killian and Maruta. Y vamos a ver de qué se trata y por qué está causando tanto revuelo en redes sociales Así que bueno, antes de empezar recuerden suscribirse al canal de Esta Loca Tenemos un reto en el video pasado, se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo Y me digan si pues quieren eh, pues, que yo haga lo que les dije en el reto Recuerden seguirme en mis redes sociales y um, también recuerden que solo queda... Hoy para que hagan sus compras en la tienda virtual Fantasmita con envío gratis por promoción de apertura. No se preocupen que habrá más promociones adelante, pero si quieren comprar ahora sin eh, costo de envío, pues pueden ir directo a mi página, simplemente tienen que poner psbymarijo.com Y ya eso es todo, de todos modos el link se los dejo directo en la cajita de descripción para que solo piquen y los lleve directito. Así que bueno, pues ¿qué les parece con mis dos minutos reglamentarios de intro? pues que ya empezamos con este video. ¡Uf! ¡Qué calor hace! Gracias a la persona que está usando esta máquina y tuve que cerrar la ventana. Ok, así que, miren, esta cuenta se llama Killian and Maruta. Ahora, yo noto cierta similitud en aquella cuenta que hablamos que está en España, pero que asegura estar en el año 2027, eh, atrapado en alguna dimensión donde no hay nadie, pero pues él continúa estando en el mundo, ¿cómo les puedo decir? O sea, está un poco enredoso, porque él dice que, se, que técnicamente sigue siendo el año 2021, pero en realidad ya es el año 2027, es decir, como que el mundo se quedó congelado en el año 2021, cuando en realidad es el año 2027. Pero él anda por las calles así como sin nada y es bastante sorprendente, o sea, nosotros tipo ya sabemos que es una RG o lo que ustedes gusten, pero es sorprendente las tomas que hace de que en un aeropuerto totalmente vacío, donde aunque fueran épocas de COVID, uh, ustedes saben que siempre hay gente mínimo para decir, no, hoy no abrimos o hoy no hay vuelos o lo que ustedes gusten, algún guardia y no hay nadie. De que se mete a los hospitales en épocas de virus y no hay nadie. O sea, son esas, esas tomas. Que tú dices, sí, se tomaron como en época de pandemia donde estaba todo súper de que no salías y te ponían multas y no salías. Sí, pero inclusive ir a un hospital donde debería estar, pues técnicamente atascado de gente y que no se encuentre nada, pues sí están las tomas así como, ok, bastantes profesionales, bastante 4K, HD, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, es ahí cuando nos entra la duda. Yo le noto cierta similitud a esta cuenta, pero ahorita les voy a decir, ok. En la cuenta pasada, ay, no me acuerdo, creo que sí tenía unos cuantos videos así como que de repente subía así como X, como una persona normal que no se dedica como a la creación de contenido como tal, un tiktoker o un youtuber o cosas así. Y de repente empezó con eso de que, ay, estoy atrapado en otra dimensión. No es cierto, ya me acordé. En esa cuenta simplemente empezó, se abrió como para decir estoy atrapado en tal, tal, tal y bla, bla, bla. esta cuenta es lo contrario. Tiene videos, o sea, su primer video yo me fui hasta abajo, y el primer video que subió es de abril del 2019. Y cuando empieza a subir los videos de que está asustado porque pues no sabe qué pasó, solamente tiene 6 días. Obviamente de sus videos anteriores pues tienen 20 mil reproducciones y demás, y estos tienen 14 millones, este... Entonces... Bueno, obviamente sí dio un brinco enorme y no es la primera persona que se da cuenta que este tipo de historias pegan, que este tipo de historias intrigan y que este tipo de historias te va a atraer mucha gente, porque pues él ya tiene más de un millón de... sí, 1.4 millones de seguidores gracias a estos videos. Simplemente son cinco, cinco videos. Ahora vamos a ver el primero. Eh, no voy a poner el sonido porque pues ya saben, ¿no? Eh, Derechos de autor. Pero bueno, básicamente dice, estoy asustado. Desperté en un lado y pues no, eh, los supermercados están vacíos. Podemos ver aquí la imagen. Eh, nadie responde mis mensajes o contesta el teléfono. Literalmente he caminado por horas y nada. Ah, ¿Dónde están todos? Y así se llama otra cuenta, Where is Everybody? Que se trata de lo mismo. Eh, restaurantes vacíos. Y vemos pues absolutamente nadie. Y dice, nunca he, he estado tan asustado en mi vida como pues esta vez. Y vemos en las calles. Ay, luego al final, por favor, ayúdenme. Y ya, pues no se ve nada. Pues se convirtieron en palomas. ¿Qué me estás viendo, Amix Entonces, ay, pues volvemos a estas tomas. Les digo, así con este simple primer video. Ustedes pueden ver alguna similitud de la cuenta pasada, donde supuestamente el amigo está en el año 2027. Aquí siempre tiene una canción de fondo así como de miedo. Entonces pues no podemos ver si el sonido corresponde a que si está solo. Igual puede ser el ruidazo así de la calle y demás. Porque pues técnicamente si está solo pues no habría ruido, ¿verdad? Porque pues el ruido lo crean las personas. Ahora... Eh, primero, yo estaba leyendo los comentarios para averiguar dónde estaba, porque bueno, yo he ido varias veces a Estados Unidos y a mí no se me hace, eh, o sea, no he ido a todo Estados Unidos, pero pues uno más o menos conoce cómo es el estilo de calles, de casas, como de los downtowns que le llaman, y a mí no se me ha parecido a algo que yo hubiera visto. Entonces leí en los comentarios. Algunas personas decían que estaba en España. Entonces yo dije, ok, si está en España, entonces sí realmente es una extensión de aquella otra cuenta donde según está en el año 2027. Y ya después eh, me di cuenta de que no están en España, sino que están, pues yo creo que en Italia. Porque pues, si les digo, Estados Unidos no es. A pesar de que la cuenta toda desde el año 2019 está en inglés. Si, bueno, o sea, si la persona pues puede hablar mil idiomas, ¿verdad? Pero bueno, si estás... En Italia, pues alguno que otro video tendría que estar en italiano, no me puse a ver todos porque tiene 100.000 mil videos, pero pues definitivamente alguno tiene que estar en italiano, es como si yo hiciera contenido en inglés, pero pues alguno de repente pues en español, no. pues es lo más común. El siguiente video que vemos eh, dice así como que pues no sé si alguien me está viendo, eh, hoy me desperté esperando como que todo fuera un sueño y pues no, sigo solo. Igual hace como que toma un libro y deja ahí el dinerito, ¿no? Y, y les pone así de que, ay, tomé un libro, tal, tal, pues y aquí está el dinero por si alguien lo ve. O dice que tiene unas teorías, uno, de que está muerto, dos, que tuvo un accidente y que está en coma, tres, que es una realidad alternativa y cuatro, que esto es un experimento del gobierno o de alguna entidad poderosa. Pero no sabe cuál lo asusta de más, o sea, cuál lo asusta más, porque pues las cuatro están como que bastante creepy, ¿verdad? Y pues sí, digo, puede ser cualquiera de los cuatro, muerto no está, porque pues si no estaríamos todos muertos, o maybe que todos estemos así, no sé. Bueno, el siguiente video se supone que nos enseña, eh, dice en su título del video, realmente no estoy solo, y dice él, si no estoy solo, ¿por qué mi TikTok aparece así? Como ustedes podemos, como ustedes. Como nosotros podemos ver, o sea, aparte de las imágenes de que está solo, pues el TikTok de él está está solo. O sea, se ve como que en diferentes idiomas, uh, pues su For You page, que le salen unos y otros videos, que dicen no está solo, you are not alone, pero pues no se ve nada. ¿Y por qué TikTok le daría la respuesta de que no está solo? Jamás vamos a entender... Porque si estás solo, lo primero que harías es descargar TikTok y subir pruebas. No sé. Les digo, simplemente son cinco videos. Así, básicamente, de que pues... Sigue solo en un mundo abandonado, donde los coches están abandonados. Aquí podemos ver que, pues, supuestamente pues, se sube a un coche que ahí está de la nada. Y las calles están solas. ¿Qué más? Los restaurantes los supermercados, y pues uno pensaría, ah, aquí dice, pero por alguna razón la comida no, no, se, no se echa a perder. Entonces, pues bueno, ya está salvado, ¿no? Digo, menos mal, ya tiene todo para él, eh, y pues ya, o sea, la comida es súper fresca. Eso está raro. ¿Estará en una realidad alternativa? Pues no lo sabemos. Y este es el video 5 que subió justo hace un día. Dice, 5 días han pasado desde que desperté en un mundo vacío y que no ha visto a ningún alma, o sea, ningún alma a la vista, que solo ve animales. Y a comparación de los videos de España, este ahí sí decía que ni los animales, porque en un último video salió que estaba en el zoológico y si sí no había nada, así que en las jaulas de los felinos grandes y que de los elefantes y no sé qué y no había nada, o sea, ahí sí no había un alma de nada vivo. Y aquí en esta diferencia es que sí hay animales, pero les digo, hay yo siento que esta es una extensión en inglés, en otro idioma, de la misma historia, porque les digo, son casi las mismas tomas y la misma, la misma base de historia. Entonces, pues puede ser que así. Quién sabe, a lo mejor estamos en una realidad alternativa y ni ustedes ni yo lo sabemos y lo ignoramos y decimos que no, pero pues realmente sí. Eh, o sea, que sí se va a extinguir el mundo, que fue Thanos, y o no, no tengo idea. Él tiene aquí ligado un Instagram. Y pues si seguimos el link, pues nos manda pues a una cuenta, obviamente. Y es básicamente lo mismo. Sube fotos muy acá, muy profesionales. Por lo cual me hace pensar pues que esta persona a lo mejor es algún tipo de... Ay, ¿Cómo se llama? Pues productor. No de cine así tal cual, pero a lo mejor de algún largometraje. Porque además sus fotos, están bastante profesionales. Si es que él las toma. Entonces bueno, yo creo que este tipo de tomas de que está solo en el mundo, pues no le costaría mucho trabajo. Como les dije, a partir del de caso de Carlos Name, he descubierto que con dinero y con todo, todo se puede. Eh, llegas hasta donde tú quieras y, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? díganme ustedes qué opinan en los comentarios y bueno fantasmitas entonces pues ustedes qué creen si estamos en una realidad alternativa pues por lo menos estamos en una realidad alternativa donde estamos junto a los fantasmitas aquí en esta comunidad y no estamos solitos si yo estuviera sola en el mundo la verdad no sé qué haría tal vez ir a un banco o agarrar un Lamborghini o una cosa así. ¿Ustedes qué harían si estuvieran solos en el mundo? Si estuvieran en la posición de él, ¿qué harían primero? Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden suscribirse y checar la tienda Fantasmita. Y pues bueno, eso ha sido todo. Les mando muchos besos.